Hola, mis amigos. Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. Eh, el día de hoy vamos a hacer simplemente un video de seguimiento en donde vamos a ver las reacciones que ha tenido la gente con respecto a la noticia de que básicamente eh, van a ganar menos porque es, es eso lo que están haciendo, recortándoles las ganancias a las personas Y extendiéndole a los que simplemente son inversionistas El plazo de 16 meses Para que la empresa dure más La compañía dure más Este tipo de Ponzi Se alargue más la, la vida útil Como recomendación gente Si ustedes no vieron el video pasado Y no saben de lo que estoy hablando Por favor vayan y lo vean Yo se los voy a dejar por aquí En la pura esquinita Aquí donde está este botoncito Aquí <ríe> se lo voy a dejar Para que ustedes lo vean eh, y estemos al corriente todo de lo que está pasando eh, perfecto cuáles son las reacciones de la gente con respecto a eh, omega pro déjenme ver si realmente sí eh, eso fue esto es una fotografía digámoslo así del 15 de septiembre eh, donde la gente eh, Pone lo siguiente Saludos equipo, espero que estén bien eh, Esta noche 7 de la noche vamos a tener un Zoom Para eh, eh, Reforzarlo de las actualizaciones Un nuevo anuncio sobre una actualización adicional Entonces muevan sus equipos Para que escuchen la, esta información Hoy 7 de la noche Esto fue el 15 de Muchachos. septiembre Que iba a haber un Zoom El cual yo no he tenido acceso Yo estoy en este grupo eh, Que obviamente yo sé que en cualquier momento me sacan Pero igual la gente me pasa a mí la información. Eh, aquí en el Zoom podemos ver que eh, hicieron la transmisión en vivo. Dejaron el enlace al video, pero donde usted intenta abrirlo, el video aparece como el que el video está en privado o que no está disponible. Entonces mi pregunta es, ¿por qué están manejando todo a escondidas? si sí, se supone que es una empresa transparente, ¿por qué eh, el señor Juan Carlos Reynoso en su, en su charla de Zoom donde dio todas estas actualizaciones, ¿por qué no lo dijo punto por punto, ok, esto es lo que va a cambiar y da la cara, pero no sé, a mí se me parece que el señor no tuvo los suficientes pantalones simplemente dijo que iba a haber una división entre constructor y socio y pare de contar y los líderes les van a informar o sea, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué clase de seriedad puede tener una empresa así que, que el propio, la propia cara de, de Latinoamérica, que es Juan Carlos Reynoso, no da la información completa? Si tiene algo que decir, si hay modificaciones, usted sale, las dice. Porque se supone que para eso usted es el, el, eh, el representante de Latinoamérica de Omega Pro. Eh, vamos a ver aquí algunas reacciones. ¿Qué fue lo que, lo que me llamó la atención a mí? Aquí hay una chica que deja un comentario de preocupación. Salud. Que es este de acá. Yo quiero que lo escuchemos juntos. Bueno, vamos a leer un poco. Dice... Dice, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Esto último aplica para todas las licencias o solo para los que se creen ahora en adelante? Vean que la gente tiene muchas dudas, tiene muchas preguntas y todo se aclararía fácil y sencillo si en una charla de Zoom donde se conectan todos, el señor Juan Carlos Reynoso dice todas las cosas claras y sencillas como son y no delegándolo o mandándolo al ruedo a, a los líderes que están abajo de él, porque de esa manera se crea un teléfono chocho. Entonces... Eh... Dice, ojalá, ojalá sea para ahora en adelante mucha gente ya quiere retirar y más plata prestada de un banco. Ya quiere retirar y más plata prestada de un banco. Deberían tener en cuenta que ya hay licencias a punto de triplicar. Perjudicados, mucha gente. Qué embarrada tan fea. Último punto. Esos cambios deben ser, y sigo insistiendo, para las personas nuevas. Que entran al negocio. Ahí están cobrando todo lo gastado que han tenido en estos cuatro años. No es justo que los inversionistas antiguos entren a estas nuevas políticas. ¡Qué tristeza! Ahora, todo eso que yo estoy leyendo es público en el, en el canal de Telegram. Eh, aquí hay 2110 personas. ...no es como que yo esté filtrando información de ningún lado... ...porque di, si usted comenta aquí... ...lo están viendo 2110 personas... ...entonces no se está filtrando nada... ...es un negocio de confianza... ...y la gente confió en la información... ...que nosotros brindamos para invertir... ...aquí sale uno de los todavía muy adoctrinados... ...que ni viendo los cambios... Eh, ...dejan de defender Omega Pro... ...pone calma mi gente... Esperemos la capacitación de esta noche, a ver qué pasa. Gente, esa capacitación solo la pudo ver la gente que estuvo en vivo. Si alguno de ustedes la logró grabar eh, o si tienen la información, yo les voy a dejar mi número de teléfono que siempre aparece en todos mis videos, que es este de aquí. Este de aquí. Ahí sale mi número de WhatsApp Donde ustedes pueden escribirme y mandarme esa información para analizarla eh, A ver qué fue lo que se dijo eh, Ojalá ahora no quiten que se retire los 8 meses al 100% y pagar deudas Es que si es así lo que va a pasar es que muchos quedarán endeudados con bancos Así no podrán retirar su dinero Esto es algo que a mí me preocupa y algo que yo les quería mencionar. Hay gente que se endeudó con bancos. A mí me estaba escribiendo. Un señor. De Colombia. Que se endeudó. En un gota a gota. Donde. Ustedes saben que ese tipo de de, de. de préstamos. Cuando usted no logra pagar esas platas. No logra pagar esos dineros. Que tiene que pagarlos todos los días. Estas personas le hacen daño. O hasta lo. O hasta matan Porque no les están pagando Y esa persona me escribió Me contó su situación Me dijo que después de que invirtió Vio mis videos y decidió retirarse No los dejan retirar en este momento Le dicen que Que tiene que comunicarse Con, con un Black Diamond Para Para retirar de esta manera O con su líder Para retirar, o sea tiene que pedirle permiso Básicamente a su líder y eso es lo que me. También, dijo. Tú para que tengas paciencia, ¿vale? Porque si tú invertiste, invertiste 500 dólares, no sé cuánto lleves de ganancia ya. Esa ganancia, mañana, si quieres, la retiramos, pero ten paciencia. En este momento, nosotros estamos haciendo aperturas de cuenta porque ahorita la plataforma prácticamente la cierra, porque mañana ya inicia la nueva regla de los 99 dólares que vale la afiliación. Entonces, estamos terminando aquí de aperturar. Ok, eso fue el, el día 14. El 15 le respondieron esto. Daniel, tu saldo no están congelado. simplemente que la plataforma no funciona, ¿vale? Daniel, Daniel buenas tardes, ¿cómo está Daniel? plataforma sigue en actualización así que nos toca esperar en estos días que habilite nuevamente para poder hacer los retiros listo están en unos cambios y uno de ellos como te lo había comentado es que la licencia va a subir a 99 dólares entonces por papá, si ellos... o sea le, a, a este chico en particular no sea sé a los demás eh, les están dando largas para retirar su dinero no sé si así será para todos repito esto es una fotografía de lo que, esto, lo, que, lo que pasó el 15 de septiembre el día de ayer. No sé si ahora las cosas habrán cambiado, si se mantendrán igual, pero es lo que, eh, lo que hay. Aquí hay una imagen donde podemos ver los cambios. Dice los ajustes de la herramienta de inversión Omega Pro en su proceso de regulación. Comisión por apertura de 99 dólares. Elección de ser asesor o inversionista asesor no genera rendimiento, su pago es para tener el derecho a comisionar, inversionistas comisionan únicamente venta directa, o sea, usted paga para meter gente a Omega Pro, o sea, la gente que ve esto como un trabajo de networker, que a lo que se dedican es a meter gente, usted le tiene que pagar, le tiene que pedir permiso a Omega Pro, tiene que pagarle para que ellos lo dejen a usted meter gente, o sea, Comisiones de billeteras, retiros de E-wallets y compounding wallet hacia e wallets hacia D-wallets genera un costo del 3%. Fondear hacia la D-wallets e con criptos y pagar órdenes con criptos con tendrán un costo de un 2%. El plazo de inversión de 16 meses. Oigan esto porque esto está interesante. El plazo de inversión de 16 meses hasta 300% continúa con ajustes regulatorios. Se dividirá. Dejando disponible, es que esto de ajustes regulatorios a mí me causa mucha risa, o sea, como una empresa, como una empresa que lleva cuatro años, que se supone que es una empresa seria, autonombrada la número uno del mercado, sale que ajustes regulatorios después de cuatro años de estar funcionando, o sea, el eh, 300% continúa con ajuste regulatorio, se irá dejando disponible el 210% al llegar a los 16 meses y el restante a una cartera pasiva que nos retornará el capital en 10 meses adicionales. Dicho, dicho ajuste permite acercarse al retorno de fondo de inversión regulados. Si ellos lo dicen. Y aquí hay un comentario que vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Muchachos, pues yo pienso que hay que tener primero que todo calma, obviamente a nadie nos gustan esos tipos de cambios, porque sí, todos tienen razón, es que la gente confió en nosotros y eso, pero también hay que darle tranquilidad a los a las personas que están, porque si cualquier compañía, todo el mundo retira muchachos, la compañía se cae, entonces lo importante es que las inversiones sigan, o sea, estoy dando mi, mi punto de vista, yo estoy abajo, yo no tengo más, yo no tengo ningún rango, pero si una compañía, se empiezan a salir todos los ocios, la compañía se va a caer y la idea es que aquí no pierda nadie, ¿cierto? Entonces hay que esperar, por ahí me enteré que hay otros, ahorita con el corporativo en, las, en horas de la tarde si tiene y a las 7 de la noche ya nos informan y nos amplían toda la información. Entonces, hay que tener es paciencia, hay que tener mucha calma, controlar mucho las emociones, porque al menos el corporativo está dando la clara, está informando, mientras que cuando muchas pirámides se han caído, solamente se quedan en mantenimiento, en mantenimiento y nunca informan nada. Entonces, cal, eh, con, mantengamos la calma. Equipo, familia, buenas tardes, espero que estén súper bien. Dice apoyo lo dicho Contrato nuevo Se escoja las personas nuevas Contrato antiguo Se sigue con las políticas antiguas O sea la gente lo que quiere es Que eso no aplique para ellos Si todos retiran No tienen por qué caer Para eso hacen trading Con nuestro dinero Exactamente Así es como funciona No se supone que Omega Pro Todos los meses sale En números positivos Y aunque haya crisis económica aunque haya lo que sea Omega Pro Aunque hayan guerras Aunque haya lo que sea Omega Pro No les decía eso a ustedes Juan Carlos Reynoso Que Omega Pro era ajeno a todo este tipo de situaciones Porque ellos trabajaban Que ellos más bien salían ganando Con ese tipo de situaciones económicas mundiales Ahora Otra cosa que les decía el señor Juan Carlos Reynoso No se supone que eh, Omega Pro es a regular O sea que no trabaja en el límite de ninguna regulación porque ellos no trabajan directamente en colombia ni en ningún otro país sino que trabajan en un mundo etéreo allá en la nube en un mundo ficticio ¿por qué los están regulando ahora o sea vean que si ustedes analizan no solo escuchan analizan lo que el señor les dice a ustedes el mismo contradice su diálogo el mismo contradice lo que está diciendo Eh, dice, poco van a, quer a querer invertir por 26 meses. Paola, eso es lo que pasa si siguen con estos cambios. Se entienden los cambios, pero de manera organizada como lo está haciendo. Así es, según ellos dicen que la empresa es sostenible con lo que antes estaban haciendo. Y ahora aumentando la membresía, quitando comisiones a personas sin equipo, quitando la rentabilidad para los que decíamos... Seguir construyendo, esto es un platal. Total, ya da desconfianza, qué tristeza. Hay gente con préstamos grandes y confío. Y confió en lo que se brindó y contrató. Bien, eh, les sugiero no estén haciendo debates por aquí, suposiciones, que confiaron, que no confiaron, que muy maluco, que no sé qué. Porque es que, mire, la información... Eh, la información o sea no hablen mal de Omega Pro si van a hablar en este grupo hablen bien de Omega Pro porque aquí no estamos para hacer quedar mal la compañía, eso es lo que está diciendo este señor eh, de lo que yo tengo que es la que ya les di y la adicional que ya ustedes acaban de conocer la voy a explicar esta noche eh, lo que pasa es que uno desde desde donde está uno es muy fácil ver las cosas eh, solo pongas en ustedes en los zapatos del corporativo semana nos decía Juan Carlos Reynoso póngase en el, en el zapato de los corporativos muy fácil ustedes opinar desde afuera, pero son ustedes acaso los que pagan 40 millones de dólares de comisión a la semana gente dígame si usted es un inversionista de Microsoft, si usted es un inversionista de Amazon que él tiene que presentar estados de rendimiento y que si no los presenta los rendimientos a como la, los inversionistas Quieren un inversionista real, no ustedes que hacen este tipo de, esque, de esquemas Ponce. Un inversionista real le pide cuentas a la empresa y le dice: Bueno, yo puse tanto dinero y ellos básicamente son jefes. Y si, y si tienen que hacer modificaciones a la marca, los inversionistas mayoritarios son los que toman ese tipo de decisiones. A ustedes, aquí ustedes los tratan como que les están haciendo un favor un inversionista real si no está recibiendo sus comisiones a como son, simplemente le dice bueno, devuélvame mi dinero porque me voy y con intereses ¿qué es lo que está pasando? el día de ayer y el día de antier estuvieron las, las, las, los retiros congelados, no se podía retirar eh, no sé si en este momento eh, ya lo lograron solucionar, espero que sí por el bien de mucha gente, yo la verdad eh, quiero que Omega Pro caiga porque ese tipo de plataformas lo que hacen es un daño a la sociedad. Sí, claro, hay muchas personas que han ganado mucho y son los que más ruido hacen y son los que más personas convencen. Pero a la hora de que cae, son muchísimo más las personas que pierden que las que ganaron. Entonces, ese es el problema. Sigamos escuchando. A la semana son acaso ustedes los que les pagan los rendimientos diarios a 2.7 millones de usuarios o sea, le están no son haciendo ustedes, un favor, dejen que la está haciendo la compañía tome decisiones usted. estratégicas eh, o preferimos que no hayan cambios y que la compañía se acabe o preferimos que hayan cambios y tengamos compañía para 5, para 10 para 20 años, yo se lo he dicho a todo el mundo con el que hablo la compañía evoluciona, nada puede ser estático de por vida, todo tiene que evolucionar, todo tiene que cambiar los negocios que se quedan estáticos toda la vida desaparecen entonces, eh, y seguirán habiendo cambios, seguramente eh, eh, de, después de que hayan otros 2, 3 millones de usuarios nuevos, volverán a haber cambios. Pero tenemos que aprovechar las oportunidades, lo que insistí es que compañía para rato, muchachos. Entonces, yo los quiero poner en contexto, quiero explicarles cómo, por qué más o menos se dan estos temas, eh, cuál es la decisión estratégica y cuál es el foco de la compañía, porque nos vamos a convertir en un monstruo de compañía y hay compañía para rato. Entonces, por favor, dejemos las especulaciones y vamos en el Zoom esta noche, por favor. Sí, Primar, es que a eso yo me refería, pues, como arriba, de, de que, o sea, no retiremos, de que estemos calmados, que el, al menos el corporativo está dando la cara y está explicando las cosas. Yo sé que ustedes están arriba como diamantes, también abogan por nosotros abajo. Entonces, hay que esperar a la noche, ¿qué nos dice? Hay que esperar, hay que conservar la calma a nadie nos gustan los, los cambios y más cuando nos afecta el bolsillo, uno ya, ya acostumbrado a ganar de buena forma y ahí nos la ponen más dura, pero lo importante es que la compañía siga muchachos, porque eso es lo importante, son ahorros de, de muchas personas y ahí sí yo abogo por los que están diciendo, es que esos cambios deberían de ser para los nuevos. O sea, nosotros, las personas que invirtieron hasta ahora, Confiar en nosotros, eso es un negocio de confianza Y ahí yo sí abogo Términos y condiciones de Omega Pro Ellos pueden cambiar la ganancia Pueden cambiar cualquier cosa sin previo aviso Y, y ustedes leyeron eso y aceptaron esos términos y condiciones Y, y framer si escuchas este, este audio Por favor aboga por nosotros de arriba Porque es que es un algo de confianza Y, y, y con qué cara le vamos a dar qué cara le vamos a dar. Está bien que la, que la compañía esté haciendo estrategias para perdurar más, pero también tienen que empezar en nosotros, en los que decimos, en los que acaban de invertir. Ayer invirtió un poco de gente porque todavía estaban en 49 dólares y se les dijo las nuevas condiciones, más... Las, eh, más que iban a triplicar normal mal a los 16 meses, pero ya nos están cambiando las condiciones ahí. Entonces eso es lo que yo digo que más de uno estamos diciendo, que, que hayan cambios, pero que no afecte a los que ya estamos. Nosotros, cuando ingresamos a la compañía, nos dieron unos términos y condiciones y ellos ahí decían que podían hacer cambios aunque eso no quiere decir que yo no apoyo lo que todos están diciendo, que sean para los nuevos, por eso reitero, Freymar, si nos estás escuchando, si estás mirando, que sean para los nuevos, no para los que estamos ya, porque es darle la cara a las personas que confiaron en nosotros, porque muchas veces, vean, yo les voy a decir algo, ustedes mismos en la compañía nos enseñan la persuasión, a enseñarles a tomar una buena decisión, pero si nosotros le cambiamos el producto principal, ¿qué fue lo que nos dijo Juan Carlos Reynoso en el corporativo? No querían afectar el producto principal. Si llegamos y le cambiamos esas condiciones, ¿qué van a creer a ellos? Que no es una compañía seria. Entonces es eso. Que ellos ven, que ellos den a, a demostrar que sí es una compañía seria, es que yo entiendo, es que están pagando demasiadas comisiones, sí, está bien, nos cambiaron eso, que nos cambien a nosotros, que son los que estamos trabajando, nosotros somos los que estamos dando la cara, que nos lo cambien a nosotros. Pero ¿por qué se lo van a cambiar a los inversionistas, a las personas que confiaron en nosotros? Que sean para los nuevos que entren? Es preocupante porque hay inversionistas con préstamos, mucha gente no lo interesa, no le interesa hacer la parte comercial, solo recomiendan porque le estaba cumpliendo un contrato. Nada se va a ganar haciendo un alboroto. Aquí no hay nadie que pueda solucionar en realidad. Aquí no hay nadie que pueda solucionar. Uy, qué falta de respeto. Ahora sí la tapa. ¿Qué taparon? Ah, ok la imagen es eh, calma, calma, todo el mundo poniendo calma, eso es verdad los líderes están diciéndonos están diciéndonos gente sin mentes que los cambios sean para gente nueva, no para los que ya estamos, ninguna ley es retroactiva, pilas total de acuerdo, los cambios deberían ser para los usuarios nuevos debe ser para los nuevos inversionistas total o sea que si la nueva actualización cuál es o sea en, en general la gente está, está bastante bastante molesta y a mí me me, me me gusta mucho saber que la gente está empezando a abrir los ojos y que de verdad ya están eh, recapacitando un poco sobre este tema de Omega Pro. Gente, eh, eso era lo que les quería mo mostrar, simplemente un video de seguimiento, probablemente la parte donde estoy leyendo los comentarios del de grupo esté un poco borrosa para que no, no tampoco es eh, la intención de dañar a, a la gente que está comentando, pero eso es todo muchachos, recuerden eh, cuando caiga Omega Pro van a aparecer 10 más eh, que les quede experiencia y no vaya a pasar como ya he visto muchas veces que gente que perdió su dinero vuelve a entrar a otra compañía similar y vuelve a perder y vuelve a entrar a otra compañía similar y vuelve a perder ahí me estuvieron diciendo, de hecho llevan meses diciéndome eso, de que es que yo hablo mal de Omega Pro porque, porque quiero promocionar válidos o sea, ustedes me pueden enseñar el video donde yo promociono válidos el, el comentario donde yo promociono válidos o sea, no, Juan Carlos Reynoso le dejó dañada de a mucha gente con, esos, con eso que decía de que el que habla mal de Omega Pro es porque es la competencia y no puede ser una persona que simplemente eh, analiza y piensa antes de actuar pero bueno, gente, eso es todo espero que este video como siempre les digo, sirva de algo. Si ustedes pueden retirar el dinero, háganlo en este momento que pueden. No vaya a ser que en, en el momento que quieran hacerlo ya no puedan. Porque la plataforma no se los permite. Y anden con precaución en este tipo de plataformas. Anden con precaución porque eso es como las cucarachas. Levantas una piedra y salen mil más. Eh, levantas otra y salen otras más. Entonces, eso es todo. Chao, gente.